Bienvenidos al curso de emprendimiento cultural y creativo. En este momento vamos a trabajar el cuarto video que se llama Diferenciación. Solamente para retomar el video anterior que era de la propuesta de valor, vamos a encontrar una frase célebre que dice la gente no compra productos, compra soluciones, de Teodoro Levitt. Él fue eh, quien creó el concepto de la miopía en el marketing. También fue el primero que habló de la globalización, entre otras cosas eh, que tienen que ver con la economía y, y, la, y el marketing. ¿no? Y efectivamente, cuando estábamos pensando ¿cierto? en las necesidades del mercado como un dolor de cabeza, que le llamamos dolores en emprendimiento, Siempre vamos a encontrar un solucionador, no un producto, un solucionador. En este caso es la aspirina, ¿no? En eso quedamos en el taller pasado. El problema está en que podemos encontrar muchos más solucionadores en el mercado. Y esos solucionadores pueden tener dos tipos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser competidores. O pueden ser sustitutos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que el competidor tiene un producto igual al tuyo. En cambio el sustituto tiene un producto distinto al tuyo, pero una solución similar. En otras palabras, con otro producto distinto resuelve un mismo problema. Es el caso tan típico de el pan versus las galletas de agua o las galletas de soda, ¿no? O el caso de la mantequilla versus la margarina. solucionan un problema, aunque sean distintos eh, productos. ¿Por qué es importante ver esto? ¿Por qué es importante tener en cuenta la solución siempre? Porque... Muchas veces los sustitutos son podrían ser hasta más eh, dañinos o hasta más importantes para nuestro, para nuestro desarrollo como empresa que los mismos competidores. Fue el caso que sale en, en el libro La miopía del marketing. Salen dos casos bien interesantes que a mí personalmente me llama mucho la atención. Por ejemplo, el caso de Kodak. ¿Sabían que los especialistas dicen que Kodak debería haber sido el Facebook actual? Kodak tenía que haber sido Facebook en su minuto. Pero el problema es que Kodak funcionó con la mentalidad del taxi, según el video anterior, donde él pensaba que la gente le compraba fotos, que la gente le compraba la impresión de las fotos, cuando realmente lo que necesitaba la gente no era imprimir fotos, era almacenar recuerdos. Y eso fue lo que Facebook entendió, muchos años después, incluso de, de la quiebra de Kodak. Lo interesante es que Kodak nunca entendió que la gente buscaba solucionar un problema distinto al que él creía que solucionaba. Y Facebook sí lo entendió y se convirtió en un líder. Vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las próximas soluciones o las próximas necesidades que tiene la gente? Y, y veamos cómo Facebook se, se evoluciona, ¿no? Va a ser interesante eso. Otro caso también muy cercano a la industria creativa y del entretenimiento es el caso Blackbuster. Ellos tenían la idea de que lo que hacían era eh, arrendar películas. Ese era su negocio. Pero su negocio incluso más fuerte aún era no el arriendo de la película, sino que gran parte de su ingreso estaba en las multas por no llegar con la película a tiempo. Ese era su modelo de negocio. Hasta que llega Netflix y se da cuenta que el negocio no es ese, sino que tener disposición a ver todas las películas que quieran a un costo bajísimo, el negocio del long tail, no les recomiendo también un libro que se llama la economía long tail y que pueden ver en él en eh, casos como este también, lo interesante es que finalmente un sustituto, ni siquiera era la competencia directa sino que era un sustituto, alguien que tenía una, un producto distinto pero que resolvía una solución similar, los llevó a la quiebra, ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos pase? ¿O para ver realmente dónde hay un mercado en el cual nosotros podríamos ingresar? Bueno, lo que debemos hacer es lo mismo que hizo esta sal danesa. ¿no? Una sal danesa que en medio kilo cuesta alrededor de 24 dólares. Imagínense medio kilo de sal que cueste 24 dólares, o sea un kilo de sal que una bolsa típica que se compra en cualquier almacén de barrio eh, te podría costar casi 50 dólares, una locura ¿no? ¿y qué hace que esta sal sea tan cara? y que por cierto la gente la compra es una sal que está en una isla frente a Dinamarca y que es una sal... Eh, subterránea es decir que se, se explota a través de un proceso minero y tiene un proceso de cocido que es medieval porque los arqueólogos descubrieron cómo hacían este proceso y eh, ellos empezaron a, a trabajar el mismo proceso que se hacía en la edad media de coser esta misma sal y se convierte en una sal con una cantidad de atributos Enormemente diferenciadores. Y es por eso que cuesta lo que cuesta, ¿no? Y es por eso que la gente está dispuesta a pagar por esta sal 23,69 dólares por cada medio kilo. Miren esta foto. ¿Adivinan quiénes son? Exacto. Circo Soleil. El Circo del Sol. ¿Y por qué...? ¿Lo identificamos si en ninguna parte, en ninguna esquina dice que son el circo del sol? Bueno, porque ellos crearon una, un ambiente estético y refinado de tal manera que puedan ser reconocibles en cualquier parte. Es un atributo que ellos diseñaron para ser únicos, para diferenciarse de todos los demás. En el libro... La estrategia del Océano Azul, el cual les recomiendo que lean para este curso de Chang Kim, aparece un análisis bien detallado de cómo logró el Circo del Sol diferenciarse. ¿no? Y en él nos muestra una cantidad de atributos comparados con los atributos iguales de los circos tradicionales y pudiendo compararlo cierto con el circo del sol. Y quiero que vean fijamente tres partes. Primero esta sección de acá, luego esta sección del centro y finalmente esta sección final. El precio que cobra el circo del sol es infinitamente más elevado que cualquier otro circo pero ellos entendieron que habían ciertos atributos donde la gente, la audiencia, el espectador, no estaba tan interesado como por ejemplo las estrellas de circo, los espectáculos con animales, los descuentos en entradas y las multipistas o los multiespacios dentro del circo. Ellos se dieron cuenta que esos atributos que generan mucho costo, y pocos ingresos, de ahí que viene el concepto de circo pobre tal vez, eran atributos que a la gente no le interesaban, por lo tanto ellos declararon no participar con esos atributos en su propuesta de valor. En cambio, tienen dos atributos esenciales que son parte de cualquier circo, el core del negocio, del circo, que es la diversión, el humor y las acrobacias y el rey, del riesgo escénico. Pero no son los mejores, porque no tienen el, el, el la estrella de circo, ni tienen los mejores animales adiestrados, pero son muy buenos, pero no los mejores. Pero a cambio de eso, hicieron algo que fue mágico y que hace que sea un caso de estudio en las principales universidades de economía y negocio. Crearon nuevos atributos de valor que no existían en el mercado, como una actuación única, como que cada, eh, cada espectáculo cuenta una historia de principio a fin, hay un hilo conductor, el ambiente es refinado, eso quiere decir que vemos una foto de ellos y sabemos que son ellos, aunque no diga en ninguna parte, que son el Círculo del Sol, que tienen un... ...producciones múltiples se pudieron replicar... ...que es un tema muy interesante... ...15 elencos a nivel mundial... ...ya veíamos... ...4000 empleos generan... ...una locura... ...tiene una academia... ...para sacar... ...artistas... ...que tengan la misma... Eh, ...los mismos estándares... ...para estos 15 elencos... ...y no tener una estrella de circo... ...uno que sea el mejor... ...sino que... ...15 idénticos... ...o muy buenos... ...y finalmente la música y la danza como elemento eh, central de su propuesta. Esto hace que Isicur Sol sea distinto a todos. El libro nos plantea una, una metodología para buscar esta diferenciación que se llama la matriz Eric. Eric de eliminar, reducir, incrementar y crear. En esta, en esta matriz ERIC podríamos ver qué elementos, qué atributos de valor que hay en el mercado, tanto los competidores como los sustitutos, creemos que a nuestras audiencias, nuestros beneficiarios, nuestros clientes o segmentos, no les interesan. Que podrían seguir comprando aunque esos atributos no existan. Luego podríamos ver qué atributos podemos reducir porque si bien es cierto, son importantes, no son lo que más a ellos le interesa también. Sí le interesa que existan, pero no tienen eh, la mayor connotación. Luego incrementar esas cosas que sí le gustan y que le gustaría más de ello, para al final crear nuevos atributos de valor que no tengan tus competidores ni tus sustitutos. Necesito que armes esta matriz Eric, con el trabajo que ya estamos eh, construyendo desde, desde el propósito de la convergencia, la propuesta de valor, y ahora vamos a buscar esos elementos diferenciadores. ¿Por qué se llama la estrategia del océano azul? Que es interesante saberlo. Lo van a saber porque van a leer el libro, ¿no? Pero les cuento. Dice que en un mercado donde estamos con muchos competidores y muchos sustitutos, es decir, muchas soluciones que tienen los mismos atributos que nosotros, estamos en un mercado cual si fuera un océano lleno de tiburones que se comen unos contra otros y generan las quiebras, ¿no? Y generan esta mortandad económica de negocio. Lo que debemos hacer es encontrar atributos nuevos, Irnos de los atributos viejos y buscar nuevos atributos cuales fueran océanos azules, sin sangre, en los cuales podamos nadar libremente. Por supuesto, eso lo vamos a hacer durante un rato, mientras no nos copien, ¿cierto? Pero nos va a dar una gran ventaja. Espero sus trabajos y nos vemos en el próximo video.